Está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Presidente Lenin Moreno recorrió las instalaciones de la refinería de Esmeraldas. Las brigadas de la misión Las Manuelas realizaron las primeras visitas. Se detuvo embarcación china que transportaba peces y especies amenazadas de la Reserva Marina de Galapagos. Y en lo internacional... Auto enviste Pizzería cerca de París y deja varios heridos. Durante este programa, el gobierno informa, el presidente de la República, Lenín Moreno, expresó su preocupación por la situación que afronta Venezuela e insistió en la necesidad de un diálogo constructivo y democrático que permita que se reinstaure la paz y se frenen los actos de violencia en este país. En el ámbito nacional, el presidente Moreno reiteró que ha dispuesto a la ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, que se emprenda un plan sostenido de mejoramiento de los centros de salud, principalmente de la Sierra Centro, así como de la calidad de servicio. Es conocida y preocupante la situación por la que atraviesa nuestra querida hermana República Bolivariana de Venezuela. Por encima de todo derecho, por encima de cualquier postura ideológico-política, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente. No deja de preocuparnos también la cantidad de presos políticos. La democracia es aquella en la que los problemas se solucionan con un diálogo entre todos los actores. Recordar que el mejor mecanismo para ello es la democracia directa, que para los mandatarios debería ser la última palabra expresamos nuestro respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la injerencias, nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano, nuestro más hondo deseo de que pronto alcance la paz y que no se derrame una gota más de sangre. Amigas y amigos, ustedes son testigos de los esfuerzos del gobierno en la lucha contra la corrupción, pero esta es una tarea de todos, no bajemos la guardia. Recuerdo ahora que mi madre solía decir, mientras más cerca estés de la verdad, más nerviosos se ponen los culpables. Compatriotas, en Sitchos sí comenté que estoy muy preocupado porque vi en campaña el mal estado de muchos centros médicos de salud, especialmente de la zona centro. He dispuesto a la ministra de salud que se emprenda en un plan sostenido de sensible mejoramiento de esos centros y la calidad de servicio. Vamos a recuperar la vocación del médico de antaño, ese médico de cabecera con el que nos sentíamos en tan buenas manos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 200 mil plazas de trabajo busca generar la Secretaría Técnica de Juventudes, entidad que fue creada con el objetivo de fortalecer la inclusión económica y social de los jóvenes entre 18 y 29 años, a través de la entrega de créditos para fomentar emprendimientos productivos. Para cumplir con esta meta, el Estado invertirá cerca de 300 millones de dólares anuales hasta el 2021. Desde mayo hemos entregado 30 millones de dólares en créditos a jóvenes de 18 a 30 años para emprendimientos en turismo, servicios, diversidad como piscicultura, agricultura, comercio, entre otros. En el ámbito social se potenciará la inclusión de los jóvenes mediante la actoría juvenil, formación y liderazgo, capacitaciones y la vinculación en programas como la Misión Leonidas pro año. Nuestros jóvenes deben ser conscientes de que no es suficiente ser buenos profesionales también tienen que ser buenos ciudadanos, con valores y principios férreos. Este rol protagónico de los jóvenes se marcó con la Constitución del 2008, al reconocer a esta población como sujetos de derechos y actores importantes para la transformación del país. Para 2014, el Ministerio de Inclusión Económica y Social hace la presentación de la política pública de juventud a nivel intersectorial, la cual, a través de la Dirección Nacional de la Juventud, permitió que más de 19.000 estudiantes de educación superior se vinculen con la misión Leonidas Pro Año. Con el propósito de fortalecer este espacio, el presidente Lenín Moreno, mediante Decreto Ejecutivo 11, dispuso la transformación de esta dirección en Secretaría Técnica. La Dirección Nacional de Juventud es que estaba dentro del organigrama del Ministerio de Inclusión Económica y Social de paso a la Secretaría de Juventudes, dando una respuesta a todas las necesidades de los jóvenes. En este contexto se presentó el programa Impulso Joven, que tiene como uno de sus ejes de acción el empleo con incentivos fiscales. Es así que el Instituto de Economía Popular y Solidaria diseñó la incubadora de negocios para el emprendimiento juvenil. La incubadora de EPS se enmarca en esta política y busca promover... Prácticas más solidarias en los procesos económicos de producción, de distribución, comercialización y también de consumo. Es entonces la incubadora EPS también una herramienta para que los y las jóvenes puedan emprender. El gobierno nacional a través de la articulación de sus instituciones se plantea otorgar 60 mil créditos a jóvenes hasta el 2021. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Existe expectativa al interior de la Asamblea Nacional por el inicio del análisis a la proforma presupuestaria de este año. El Consejo de Administración Legislativa se reunirá en esta semana para calificar el documento. La proforma presupuestaria para lo que resta del 2017 llegó a la Asamblea Nacional el pasado 7 de agosto. La Constitución, en su artículo 295, señala que la Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobar u observar el documento en un solo debate. En cuanto al trámite, el texto será calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL y recaería en la Comisión del Régimen Económico para su revisión. Pavel Muñoz es el titular de dicha mesa legislativa. Lo que hacemos es convalidar la ejecución presupuestaria de este agosto y prever los próximos meses que le quedan hasta final del año. En cuanto a la proforma presupuestaria para el 2017, esta asciende a 36,818 millones de dólares. El precio promedio del barril del petróleo se fijó en 41,69 dólares el déficit fiscal en unos 4.700 millones de dólares y el crecimiento del Producto Interno Bruto en 0,7%. Según Muñoz, la Comisión del Régimen Económico revisará que los parámetros propuestos se enmarquen en la ley. Algunas de ellas, que los gastos permanentes sean cubiertos con ingresos permanentes, que eh, no superemos el techo de endeudamiento, que no puede pasar del 40% de eh, deuda externa respecto del PIB, que eh, verifiquemos que se den las asignaciones correspondientes para salud, para educación, para universidades y para gobiernos autónomos centralizados. En cuanto al financiamiento de la proforma, en impuestos 14.760 millones de dólares, tasas y contribuciones 1.609 millones, transferencias y donaciones corrientes 3.222 millones de dólares, Transferencias y donaciones de capital e inversiones, 3.241 millones de dólares. Financiamiento público, 11.670 millones de dólares, entre otros rubros. El presidente ya ha dicho que vigilará y controlará que el déficit no supere el 4.5, 4.7%, establecerá ya algunos elementos eh, o sus primeros recursos para sus ofertas de campaña Junto a la Proforma Presupuestaria 2017, la Comisión del Régimen Económico también analizará la programación cuatrianual 2017-2020. La ministra Verónica Espinosa señaló que el diálogo nacional con respecto a la salud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 Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió hace pocos minutos la refinería de Esmeraldas para constatar su estado actual. El primer mandatario, junto al ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, dieron las siguientes declaraciones. La refinería de Esmeraldas y en su trabajo de repotenciación no fue integral. Fue focalizada a ciertos sectores de la refinería los cuales fueron reparados y muchos de ellos, a pesar de que el tiempo transcurrido es corto, ya tenemos problemas en la operación de ciertas áreas. Por ejemplo, la unidad FCC, que con el recorrido al señor presidente la, la miramos, tenemos problemas serios ahí. Tenemos problemas con la unidad hidrodesulfuradora, básicamente requerimos repuestos que ha tomado tiempo en, en conseguirlos para resolver ese problema. Todas estas cosas y voy a, a comentar algo más, toma tiempo, toma tiempo en parar la refinería, hacer la reparación y volverla a poner en funcionamiento. Por ejemplo, la unidad de FCC requeriría 45 días para pararla, hacer las reparaciones y volverla a poner en funcionamiento.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 Transparentando la información, así deben actuar los trabajadores honestos. Con decisión y el concurso de todos, saldremos adelante. Un diseño mal hecho, una herramienta desgastada, una tuerca mal colocada, puede tener consecuencias fatales para la vida y el medio ambiente. Nada es más valioso que la vida humana. Jamás duden de que su tranquilidad y la de sus familias es nuestra prioridad. En la OPE. Dialogamos con las principales representantes de la producción y explotación y nuestro voto es igual a países como Arabia Saudita, por ejemplo. Debemos aprovechar los mecanismos que nos ofrece esta organización, por ejemplo, para buscar los fondos OPEP para el desarrollo, o FID, que serían de gran beneficio para nuestro país. Hoy las condiciones internacionales del mercado petrolero proyectan una estabilidad en torno a precios estables en el corto plazo, por lo menos.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 El Ministerio del Ambiente y la dirección del Parque Nacional Galápagos presentarán la denuncia en defensa de los derechos de la naturaleza. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y En las noticias del mundo les contamos que en Francia un auto chocó contra un local de comida, dejando varios heridos mientras que cientos de personas se manifestaron en Nueva York por la primera visita del presidente Donald Trump a esta ciudad. Revisemos esta y otras noticias en el siguiente resumen. Un coche atravesó el lunes la vitrina de una pizzería en la periferia de París, provocando la muerte de una niña de 13 años. En este momento tenemos 14 víctimas, de ellas una niña de 12 años que falleció. Cinco personas que están en estado de urgencia absoluta, entre ellas un niño pequeño de tres años cuyo pronóstico vital es comprometido y que fue trasladado en helicóptero al hospital. Tenemos otras ocho víctimas en urgencia relativa que también están hospitalizadas. Las autoridades francesas aseguraron que las primeras declaraciones del conductor permiten descartar un ataque terrorista. El sospechoso, que fue detenido poco tiempo después, habría intentado suicidarse según una fuente judicial. El hombre, que conducía un BMW, declaró haber tratado de quitarse la vida el domingo y habría decidido volver a intentarlo al chocar contra la pizzería. Así recibió Nueva York a Donald Trump. Cientos de personas protestaron el lunes frente a la Trump Tower para denunciar la primera visita del presidente estadounidense desde su investidura a su apartamento triplex de Manhattan. Definitivamente no es bienvenido aquí. Este sería el último lugar en que él quisiera estar. Pero ahí tiene su torre de marfil y estoy seguro de que evitará todas las protestas. Los manifestantes reclamaron a Trump su actitud frente a la protesta de supremacistas blancos en Charlottesville, que el sábado dejó una persona muerta y otras 19 heridas. Fue hasta el lunes y bajo la presión tanto de demócratas como de republicanos que el presidente denunció el racismo y catalogó de criminales a los neonazis e integrantes del Ku Klux Klan. Al anochecer, Trump llegó en relativa calma a la Gran Manzana. Según la última versión de su agenda, se quedará en Manhattan hasta el miércoles. Y luego se dirigirá a su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, donde terminará sus primeros 17 días de vacaciones como presidente. Amigos, amigas, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Agradecemos a nuestra compañera Yajaira Escudero, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Me despido deseándoles que tengan una excelente tarde. Muy buenas tardes. <música> Está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país.